Para que veáis, esto es la novedad eh, que tiene Zotero 6, que es este visor de PDF. ¿eh? Un visor de PDF, por lo tanto, Zotero también cumpliría, aparte de que podemos gestionar PDF y extraer los metadatos, pues cumpliría también la funcionalidad de gestor documental y, a través de este visor de PDF, pues yo puedo, eh, eh, pues como veis aquí, puedo subrayar, subrayar el artículo, leérmelo, Puedo añadir eh, notas. ¿Mm? Fijaros, una cosa que tiene Zotero, este visor de PDF, que me parece muy interesante, es que podemos hacer una nota sobre las imágenes. Y lo que hace es que me la captura aquí. Y eh, en esta imagen, incluso, eh, yo podría añadir un comentario, una nota, que luego voy a poder conectar con el plugin. ¿Mm? Como veis, esto es una maravilla. ¿Ah? Y Jai lo que ha hecho aquí es eh, coger este trozo del artículo, hace como una captura, pero yo ahora aquí puedo poner, eh, por ejemplo, según el autor tal, y aquí puedo redactar esa nota que después voy a aprovechar cuando eh, haga la redacción y el formateo de mi, de mi texto. ¿Ah? Voy a poder insertar directamente esa nota.